A ver, yo no voy a eh, personalizar la discusión en una u otra persona, no es mi rol. Cada uno, cada uno habla de su sector, el presidente también representa a su. Supuesto. Sí, sí, sí. Yo simplemente voy a hacer una descripción del de estado en el cual estamos hoy día, tres años después de este evento. Hay 2% más de pobres en el país, la gente gana una mierda. Esa plata no la no no alcanza porque la inflación está por sobre los 13%. Por, 13